Fíjese que estaba observando a este viejo y querido compañero, compañero de 20 años, amigo de los artistas y siempre presente en un espectáculo. Y hoy, en nuestro vigésimo aniversario, ¿por qué no?, está nuevamente con nosotros. Y precisamente me detuve también a pensar que son 20 años, que no es un hecho común, que no es un hecho frecuente, que no se da todos los días. Como tampoco es frecuente la fusión perfecta, homogénea, de la poesía y la armonía, a través de la ejecución del maestro en el teclado. Sin embargo, hay un joven cantautor que ha logrado esa perfectísima fusión, la poesía y la armonía de la música. Se lo voy a presentar. Él es Mario Casartei. ¿Cómo, ¿Cómo te va, Mario? Felices los ojos que te ven. Para tu público hoy, yo quiero comentarle que Mario Casartelli es el autor de la letra del tema principal de esta noche de nuestro 20 cumpleaños. Su nombre, cara a cara al sol. El autor de la música es Antonio Medina Boselli y lo vamos a escuchar en el broche final de nuestro vigésimo aniversario del Sistema Nacional de Televisión. Ahora yo quisiera que Mario nos diga, le cuenta a este público amigo y querido a la vez, cuál es el tema que él ha preparado muy especial, espero, para el día de hoy. Bien. Yo quiero dedicar a todos quienes de un modo u otro están compartiendo con nosotros una canción que compusimos con mi gran amigo Hugo Sabaté, cuyo título es "En el mezzo del en medio del camino. Te escuchamos, Mario Casartei. La juventud a ellos me aseguran Está tocando a fin en mis pisadas Vendrá la madurez, el equilibrio Vendrá la voz tranquila tan pentada. La carne que me habita se pregunta No menos inocente que mi alma Mi Asunción me descubre amar a besos Violando los aguanes y las plazas Es poco lo que falta me repite para alcanzar la cumbre donde aguardan el daño es que mis pies declinarán hacia una arruga más, hacia nostalgias, ahora que está próximo el invierno. Que apronta la blancura de mi barba. Me dicen que David nos aconseja vivir un tiempo para al que se acaba. Pero no sé por qué en la tarde pienso. Buscando la promesa Que dejen mi latido amaradas Y si un amor desdeña mi sonrisa Y si un fulgor me niega la esperanza Regresaré tal siempre hasta mi cuarto a remojar encantos mi almohada.